¿Qué onda cracks? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez como pueden ver estamos en Victory que es un gimnasio Como extrañaba los gimnasios Y como estamos en un gimnasio significa que vienen mortales Pero ser mortales solo es muy aburrido Así que tenemos a nada más y nada menos que pues venir Mariano? Pues traje a Mariano contra su voluntad Y vamos a jugar un Game of Flip El juego es muy fácil, tenemos la palabra flip que son cuatro letras Cuatro letras Cuatro letras significan cuatro vidas Yo le pongo un rato a Mariano y si pierde, pierde una vida O sea, gana una letra el punto es que quien logre la palabra flip, pierde Por cierto, olvidé decir que si no te sale tu turno a la primera, pues no cuenta Bueno, para ver quién empieza, vamos a hacer un piedra, papel o tijera Piedra, pelo tijera Venga, comienzo yo Diosdado piensa que somos amigos, pero yo se lo viene a ganar Mariana es mi mejor amigo, también lo dejé de ganar Lo primero que vamos a hacer es un mortal con giro, pero con delay O sea, delay significa que cuando haga el mortal, después de eso, ya voy a hacer el giro más tarde Este es el truco Oye, pues, está imposible esa madre <risa> <risa> un colchoncito, yo no me voy a animar a hacer eso sin colchón. Estoy listo, preparado y orgasmeado. Broma, me huele ver esa no. Vaya voy. ¡Oh! Yo no tuve idea de qué hacer ese oh, O sea, yeah. o sea Mariano se listo. Bueno, no sabía qué hacer. Me o salió esta de cabeza y dije, ¿cómo quiero aquí? aquí? Preferí quedarme de espalda a lastimarme. Ok, ahora va mi reto. Este es fácil, pero difícil. Ve, hay que agarrarse la pierna aquí. Ojalá no le salga. Una, dos y. ¡Ah! No le salió. ¡Ah! No lo tengo que hacer, bros! Maldita sea. Eso es lo bueno, te arriesgas con un truco difícil y si no te sale, pues pierdes todo. No, tu yo dije que era fácil, era fácil. La verdad es que me dejé perder. Quiero que Diosdado piense que es mejor que yo para al final cambiarle la jugada. Tengo una buena carta y es que la desventaja de Mariano es el gimnasta. Mi siguiente truco es un truco que no sé si me vaya a salir, pero me voy a arriesgar para hacerlo. La razón es que el otro día lo intentamos y quedé más cerca yo de lograrlo. Entonces si me sale ahorita, puede que pierda. Ok, es un mortal de frente, pero desde esta posición. Ah, ya sé cuál es. Ay, ah, eso está fácil. Solo hay que ponerse aquí y hacer un corto. Ah, no, está ah, la frente. ¿Ya ven, Cualquiera. Ok, sí ayuda muchísimo el podium aquí. Ok, es mi turno, ahora sí. Yo lado piensa que mi desventaja es ser gimnasta. Pero su desventaja es no ser gimnasta. Este va a ser dos giros y medio. <risa> oh, oh. <risa> oh, podría ser eso, pero el punto es que como queda hacia el frente yo soy malísimo cayendo hacia el frente, o soy sea, <risa> un asco dos, tres. ¡Vamos Diosito! ¡Oh, oh! ¡Oh! Si sí me salió el dos giros y medio, pero no puedo caer parado, maldita sea pero bueno, pues yo ya también me gané mi F Ok, mi siguiente truco es un bloqueo mental Va a estar muy chido Vamos a hacer un mortal de lado estático lo cual si sí le sale, pero se sí le complica un poco uh, pero verdad. al lado contrario No, pues imposible <risa> Ojalá que me salga, una dos tres ¡Venga! Ah, me, está ah, muy ¿sí ¡Me salió! O sea, de por sí no me sale mortal de parado de lado, hacia mi lado, para el otro lado ah, ¡Venga! Ah, ¡Bienísimo! ¡Ay, ya tengo dos letras! Es la ventaja de ser ambidiestro En este voy a, hacer, voy a correr, voy a hacer un giro al frente, rebotar y hacer otro... Pues no sé qué salga, lo que salga No, no, no, tienes ¿No que tengo cantarlo. que, decir? Tienes okay, que okay. cantarlo Voy a hacer giro, bote, giro y medio Ah, no, ¿Macho? Manito, no hay manera ¡No! Ay, no hay manera que haga eso, ni siquiera entendí nada oh, No mames, me dolió hasta el pecho <risa> Me está atacando con caídas al frente, les digo que yo soy malísimo en eso y ahí está así. Sí, pero él me pone mortales al otro lado al pulpo Ok, pues con esto así van los marcadores Vamos otra vez empatados ¿Cómo? ¿Tres? ¿Tres tres o dos dos? Dos dos, ¿no? Bueno, dos falta, dos Faltan dos más Tengo miedo de ponerle algo a Mariano que sí le salga Porque creo que me va a atacar con todo ahorita Creo que estoy en problemas Dios Diosdado tiene muchos trucos que yo no sé hacer Entonces ojalá no los ponga T-Race es mortal con patada. Oye, siempre con tus nombres, explica qué es el Race, <risa> ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa y digo Fue el Race. Ray <risa> No sé cuál es el t Race. Bueno, es sí, el de sí. Ah, sí es cierto Easy peasy. Uy, Uy no. yo creo que hay un 20%, no, 15% de probabilidad que me salga <risa> ¡Ah! Ay, Y ay! estuvo cerca, estuvo bastante cerca A ver yo quiero ver esa repetición por favor <risa> Ok, de hecho le salió bastante bien, o sea no esperaba que llegara tanto Pero puso no sé. una segunda mano, entonces eso es me dio miedo, tengo tres hijos, a ah, no vidas, perdón, es que yo, <risa> ah, yo sí le llamaba Confesiones, eh, de Mariano, eh Uy, pues abrió uno muy bueno si hago flip, doble mortal atrás Pero no sé si quiero hacer eso No lo bloquees, YouTube ¡Ay! <risa> <risa> ¡Oh, no ¡Me cayó! ¡Oh, no ca <risa> oh, yo no lo quería intentar porque sé que si lo intento caigo exactamente igual que él <risa> Me asusté, yo en el aire y dije, no tengo rotación que no, le tengo que decir yo caigo de cabeza, no manches Ok, Mariano se arriesgó muchísimo con ese truco Así que como moralmente tengo que hacer lo mismo Pues me voy a arriesgar muchísimo con el siguiente Ok Mariano, ¿ves ese barandal de ahí atrás? Sí Ok, pues nos vamos a subir allá Nos vamos a agarrar de hasta arriba con las manos así Sin que los pies estén tocando el piso Y de ahí con las manos nos vamos a aventar mortal atrás Pero arqueado Arqueado, güey, yo me estaba haciendo, yo dije, ay, si voy a ser como el que no sepa, no hacerlo. Pero eso arqueado, sí, no sé, o sea. Es casta y dice. O no, o sea, yo eso no lo voy a intentar, a ver. Ojalá que me salga y gane con ese estero increíble. Voy a poner colchonetas también porque sí está muy fuerte, entonces, vamos a darle. Quitamos el confesionario, ahora sí, colchonetas. Ok, llegó el momento de la verdad. ¿Puedo ganar ahora o puedo morir ahora? ¡No! No lo voy a permitir. Venga. Ok, me paso para el otro lado. Ok, como está resbaloso, me eché pegamento, bros. Vaya, esté listo. ¿Se está poniendo? Sí. ¡Ay! Ahí está. O sea, no sé, ¿si ¿sí cuentas? Pues sí, no, así fue el extendido Yo sí lo vi, a ver, repetición por favor otra vez en cámara lenta No, no me puedo quedar así, yo lo no quería hacerlo, pero me voy a quedar como un cobarde Yo también quiero un poco de pegamento Ok, me salgo para acá Venga Mariano quedó agarrado, lo cual es un truco totalmente diferente. Y segunda, pues, se cayó. ¡No! ¡Perdí! Ay, no, perdí. Detesté ese truco. O sea, yo no entiendo por qué alguien lo haría extendido cuando se puede en bolita. O sea, es horrible. ¡Y además perdí! Perdón, no es mía. Les dije que la debilidad de Mariano era ser gimnasta. Pues bueno, bros, esto fue todo por el video. Espero que les haya encantado. Nosotros nos divertimos demasiado. ¿Y qué te pareció, Mariano? Estuvo bueno. Nunca había jugado así seriamente. Me gustó. Me duele un poquito perder, pero ese va a ser otro video. ¿no? ¿Quieres revancha? Sí, sí la quiero. ¡Le exijo! No, ¿Ustedes quieren revancha? Y bueno, bros, no olviden obviamente dejar su like, su comentario y suscribirse también. Claro que sí. Y a mi canal también. ¿Por qué no les pones mi link? Sí. Ah, claro que sí. Y las redes sociales de Mariano. Bueno, ahora ya, sí. Ya nos suscribimos. ¿Sí, no? Sí. Nos vemos. Ok un gusto. Un gusto. Sí. We'll be